Buenas tardes, espero que estén muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta práctica de relajación, de volver a meditar, conectarse y, y empezar a concentrarse, liberarse de tanta distracción. Entonces espero que la disfruten y eh, podemos hacer un momentito de, de relajación física Ver ahí donde están, vamos a respirar profundo, acomodarnos en el espacio que tengamos, tengamos para, para nuestra práctica. Vamos a ir suavemente, poco a poco. Soltando las tensiones de la cabeza. Inhalando profundo. Las tensiones también de los hombros, del cuello. Inhalando sí. profundo liberamos las tensiones de la espalda del pecho de los brazos Nos dejamos así poco a poco ir relajando, tranquilizando las piernas, los pies. Voy a sentir este momento en el que estoy como un regalo. aquí y ahora. Este momento en el que estoy no es cualquier momento. Es un día que es un regalo. Y este momento en particular es mi tiempo de paz. Suavemente me voy a ir desapegando de tanta influencia, de ideas, sentimientos que afectan mi ser. incluso de forma sutil, lo que otros sienten o lo que otros dicen o lo que veo en el entorno, tiene un impacto que acumulo dentro de mí. Así. En este momento voy a hacer un ejercicio de volver al centro de mi ser como si pudiera salir de toda la influencia externa hacia mi propio ser interior en introspección. en un espacio sutil, como si yo pudiera volver a la esencia verdadera de quién soy. Conectándome con el alma pura que soy yo, sacando de mi conciencia todo ese peso de afuera. silenciando poco a poco ese trajín permanente de pensamientos que a veces mi interior Está tan cargado como si fuera un mercado De pensamientos que van de aquí para allá A veces confundidos, a veces con deseos ¿Qué tal si a todos los dirijo por solo un camino? Que todos los pensamientos se vayan en orden Encaminando hacia un lugar de tranquilidad y calma. Visualizo que todos los pensamientos se ordenan se calman y van yéndose a ese lugar donde pueden descansar. Así yo quedo con un espacio interior de silencio. Un silencio tan sano, tan dulce, silencio natural que no solo me produce tanto alivio sino que me dirige a un estado interior de una energía suave profunda y me conecta con el alma. Este silencio me permite sentir calma en la tormenta. Y me lleva hacia la luz. De forma tan natural y sencilla, sin esfuerzos, siento tanta cercanía con la luz. Con la fuente divina. Y paz y amor. En este estado vuelvo a sentir contentamiento, dicha interior. Que me siento en un estado lleno y protegido. De esa energía divina del alma suprema que ordena mi cabeza. Que tranquiliza el corazón, que da fuerza y energía a mi cuerpo. Recibo tanta luz. Sí. En esta conciencia, todo se va acomodando en armonía, sin luchar. Siento cada vez más profundamente un estado tan agradable de paz. Me doy cuenta que esas gratificaciones temporales que a veces alimentan mi ego, cosas que hago que salen bien, reconocimientos de parte de otros, palabras de halago o aliento, Todo eso solo alimentan una parte muy superficial de mí. Pero cuando estoy en este espacio de tanto silencio, luz, conexión con la fuente, soy humilde. Y no requiero de esas influencias o gratificaciones temporales. Soy humilde. Soy esencia. Y me siento bien. Sin esos adornos. Externos. Y regreso a lo natural, al ser, al estar tan libre, libre sin ataduras. Confiando en mí, sintiendo esa belleza en mí, que es eterna, que siempre está en mí. Y me hace querer dar, dar con bondad, dar con amor, dar con paz. Porque hay mucha más gratificación en dar cuando uno siente este estado interior. lleno de luz y silencio. Y al igual como un árbol, sencillamente con sus hojas, sus ramas, sus troncos, solo siendo lo que es la sombra y cobijo, de la misma manera, en este estado interior tan tranquilo, tan lleno de armonía y orden. Naturalmente doy la frescura de la serenidad a mi entorno. una mirada serena, unas palabras tranquilas, una sonrisa calmada. Son actos de bondad que si bien son pequeños, tienen un gran impacto. Así soy Como esa brisa refrescante que tranquiliza Soy paz Mi energía es de paz. Mi mirada es de amor. cuanto más bondad siento en mi mente y en mi corazón, más eso me da un estado de mayor paz. E incluso con aquellas almas con las que a veces hay desencuentros, puedo mandarles vibraciones de misericordia, de compasión, de bondad. Como si yo fuera ese faro que transmite la energía pura, que viene desde el alma suprema. Que así va sanando con ese amor las debilidades en mi ser y en los demás. Es como si mi corazón estuviera lleno de flores. Se hubieran transformado las espinas de lo que sea que sucedió en el pasado. Se hicieron abono para que nuevas flores emerjan. Todo lo que pasó. Es abono para un mejor mañana. Todo lo que pasó es alimento que me fortalece, que me hizo crecer. En mí ya no hay culpa, sino comprensión, perdón y esperanza. Suavemente observo cuánto mi estado ahora es de luz. cada vez en más profundo silencio, silencio, paz. Suavemente, inhalo profundo, voy llenando de esta energía, mi propio ser, mi cuerpo, lo muevo un poquito, lo voy activando. Muchas gracias. Qué rico. Estamos juntos, aunque estemos a través de este aparato, pero qué lindo que estén, qué lindo que se conecten, que puedan hacer su práctica. Y voy a terminar igual con un mensajito bonito de la que fue nuestra directora, David Yanqui, que ya dejó el cuerpo hace dos años. Y se llama... Compañera de Dios, este libro. Entonces, este es un extracto que se llama Dar el corazón al único. A la, a la fuente, al alma suprema. Una de las tareas de quienes están en un camino espiritual es ayudar a que otros experimenten su pertenencia al ser supremo. Eso significa ayudarles a que se identifiquen con su personalidad espiritual y solo seré capaz de hacer eso cuando haya efectuado esa transformación en el propio ser. Para ello deberé enfrentarme a dos clases de obstáculos, la influencia de los que me rodean y las influencias más sutiles que vienen de lo profundo de mi propio ser. ¿verdad? Cómo nos influenciamos por lo que sea que alguien dice o cosas de mi interior, ¿verdad? Que vienen de mi inconsciente, de mi pasado. Es más fácil lidiar con las primeras, pero las segundas, como el ego, toman más tiempo porque son más difíciles de reconocer. Pero cuando le doy mi corazón solo al ser supremo, no hay nada excepto alegría. Es como una, un desapego de todo, todo, todo, y conectarlo con el alma suprema. Hagan ese ejercicio. Dice, ahí solo no hay alegría. Cuando se lo dan a los seres humanos puede ser fuente de dicha, pero también de sufrimiento. Porque los sentimientos originales de amor elevado tienen que ser hacia todo, ilimitados. El sentimiento de amor es universal, pero a veces es reemplazado por solo amar a pocos. Y esa no es la base para una dicha constante. Cuando uno se expone a emociones limitadas, frecuentemente la personalidad sufre. Y entonces uno procede con falsedad. La meta no es hacer a los demás como uno, ni atraerlos a uno, sino que se acerquen al Ser Supremo. Y bueno, esta meditación de conectar con el Ser Supremo, de sentir al Ser Supremo, de estar cerca, es tan, tan reconfortante. Así que espero que... La sigan disfrutando, que tomen el día de esta práctica de meditación como el inicio de una semana muy especial, que tengan una semana muy, muy conectada, de mucha luz y frente a las tormentas y los retos siempre uno puede volver a este oasis.